Porque suena el timbre y nos vamos al recreo. Iba a venir al piso, pero evidentemente eh, a se quedó en su casa. Estamos hablando de Julián Chabert, eh, autoproclamado campeón en su momento de recreo, que ya está en contacto con nosotros. Chabert, Chabert mmm, ahí, ¿no? Arruguetti porque anoche picudió, dijo, mañana voy, estoy ahí, este, capanga, pero pareciera que mmm, no. Julián, ¿cómo estás? Buen día. La excusa no, no se televisa, una noche difícil, talo. claro. Claro, claro. Una noche difícil, festejo familiar, mi cuñado me obliga a tomar, porque me obliga, él se siente mal si tomas solo y bueno. Claro, vos no querés. Al principio no quería, y después <risa> en un, me, me desconozco, después me desconozco. Bueno, escúcheme. desconocieron eh, que hoy ¿Cómo puede pasar eso? Y bueno, se desconocieron, a mí me pasa eso. Sí, sí, sí. Escúcheme, me llama mucho la atención el, el, los títulos eh, de hoy. Eh, vamos rápidamente con el primero que es la niña adelantada a su tiempo. Si yo digo una persona adelantada a su tiempo, ¿a ustedes les parece algo bueno o algo malo? Y no sé, qué sé yo. Puede ser eh, bueno también, ¿por qué no? Puede ser bueno puede ser malo De acuerdo a cómo uses ese adelantamiento Eso que la vida te dice Yo te voy a dar instrucciones de lo que va a venir El tema es cómo lo vas a usar Bueno, esta niña parece que lo estaba usando bien Hasta el momento de tirarse a la pileta A verlo Le faltó, Le faltó como un metro, chicos Sí. Pero qué... Técnicamente Julián hace todo bien. De hecho, oh, ya, ya, oh, está, ya sale tapándose la nariz. Claro, por eso, hace todo bien. Por eso, tío. Ahí un claro, las rodillas le quedaron... Me gusta cómo grita el resto, ¿no? Bueno, bien Julián, eh, fuerte al medio y sin brazo. Claro viste las definiciones por penales y más cuando está todo tan chivo y que vos tenés dudas o nervios que te dicen fuerte y al medio fuerte y al medio nunca te dicen fuerte al medio y sin brazo quizás no se lo han dicho este hombre que puso todo y quizás un poquito más ¿Sí? No te Ay, encima porque lo abraza, a mí. Qué picante esa definición, Julián. Sí, sí. <risa> <risa> no le puede pegar tan fuerte igual. <risa> No, no. Caso, es, estimado, eh? Más lo veo, más me río, o Sebastián. Dámelo igual, eh. Sí, sí, si hay que meterla eh, me ahí. Pero encima, escúchame, se está sobando y los amigos lo abrazan, lo tiran al piso. Sí, sí, sí, y pobre va. Se babo. ve que ha ganado importante claro. y que claro. no les importa si se ha roto el brazo o no. No les importa. Ay, chicos, coste, el se da ese hombre. Podría haberlo mil veces, Julián, te lo juro, porque le pega con mucha fuerza. Yo sabía que te hago. Qué bárbaro. Levanta, en un momento tiene los dos pies en el aire sí, sí, Es sí, impresionante sí, es la potencia Bueno, yo ya con esto te aprobaría, Julián Pero hay que seguir, los ojos Ay, siempre no. en la pelota Seguimos con tema deportivo ¿Qué dicen los entrenadores? Los ojos siempre en la pelota, siempre en la pelota Ahora yo me pregunto, ¿siempre en la pelota? ¿Siempre, siempre? Mirá cómo le fue a este niño Uf, eh. Ya, claro. no. Pero... ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa chica le tira un pelotazo? Sí, para que para que aprenda a mira, mirar mira, alrededor. ¿Por qué le tira? Este chico es central, claramente un entrenamiento muy estricto, claro. Además arranca, ver... claro, arranca por la derecha el genio del fútbol Pero mundial. Pero claramente ya. juega de central, ¿viste? Que el torre, central no, cuando joder, encara mira para abajo. Claro, claro, claro, claro. <risa> <risa> bueno. Me gusta. Eh, me, gusta, Juli, me gusta. Me gusta, Juli, me ha gustado, me ha gustado. Aprendiendo no a saltar. Vamos a decir que venimos muy bien porque esto sigue bien. Bueno, eh, creo te dicen Tenés detractores, me parece. Cuando vos vas a las terapias, viste que vas vas quejándote y no me quiere y este y este problema, ¿qué te dicen? Hay que aprender a soltar. Una de las grandes cosas de la vida es aprender a soltar, porque sí. a veces se te va la vida si no soltás. Como este caso. Va bien, ¿eh? Ay, ay, ay, no, no. Claro, pero claro. O sea, Prefería morirse ahogado antes que caerse, digamos. Igual zafa, chicos, eh, pareciera, pero... Yo creo que ha pensado ahí abajo el agua decir cómo me... Porque estaba como enganchadito del alambre, ve ¿Cómo me suelto? Bueno, eh, Julián, la verdad que esto Viene muy bien, muy bien Pero queda mucho, chicos eh, ¿Cómo mucho? Firme junto al pueblo Un concurso de clavado Y claro, tenés que entrar limpito al agua El vago entró firme Pero no sé si eso alcanza para una buena puntuación A ver ¡Claro! No. <risa> chicos, eh, era perfecto, te digo Hay una cuestión sí, de... Sí, sí, sí que... Falló la distancia, chicos Falló, falló, falló, falló como la nena del principio Le pasaron mal los metros, pobre, ¿no? Por ¿Qué? un par de centímetros Un metro más y era el campeón mundial Sí, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué, a ¿Qué te duele? A todo, todo el cuerpo Todo, todo De la frente hasta la punta de los pies que, Quedas como un palito de la selva claro. Sí, sí, sí Quedás rojo de un lado y blanco del otro <risa> Qué pena, qué pena Bueno, bonus track ahora No, no, no, no. El conejo barato, porque claro, dicen los padres, festejamos las Pascuas y ¿sí? traemos a algún actor disfrazado de conejo. Sí, bueno, tenemos el que nos cobra 3.000, el que nos cobra 5.000 y tenemos el que nos cobra 500. ¿500? Y sí, eh, pero es muy barato. Bueno, malo no puede ser, no lo va a asustar a los niños. A ver, probémoslo. <risa> ¿Qué le pasa? Y el conejo. Los niños huyen. Claro. Un trauma infantil. Se van. La claro. parte que viene es comerse el conejo. Sí, sí. Sí, mira, mira, mira, mira, era como mira, mira, mira, mira, mira, pareciera. Pobre. La toma nene. Final del nene corriendo sí. me va. De verdad creo que si contratás ahí, se asustan sí. menos. ¿Es, es, es, es. Tremendo ese conejo. Creo que. Sí. No, terrible, terrible. Julián, creo que después de mucho tiempo va a haber unanimidad. Este, me da la sensación, me da la sensación. Eh, Salita su devolución. Aplausos. Muy, eh, muy aprobado desde mi punto de. Mirá, te aplaude, es Impresionante. Eh, aplauso también Agustina no, excelente excelente Julián? ¿Qué pasó? impresionante Julián ¿se siente bien Agustina. lástima que no era el campeonato lástima que está fuera del campeonato y después en el campeonato hace desastre ¿no? pero bueno eh, y todavía falta el saludo ¿no? tu despedida muchos problemas con mi mujer esto, porque claro, yo le dedico mucho tiempo a ver TikTok en lugares de la casa que no serían los ideales para ella. Y dice, larga el baño, salí del baño, pero hay que dedicarle tiempo, chicos, porque sí, sí. si no el algoritmo no se tira cosas buenas. Hay que ver mucho TikTok para hacer un recreo así, claro. sépanlo. Muy bueno tu recreo, Julián. Este, y viene el saludo final, ¿no? Ya la despedida, el público espera este momento también. El saludo final también es lindo. Y voy a necesitar cambiar la cámara y me voy a desplazar, pero son cinco jugadores de fútbol escondidos en la cocina de mi casa, que ustedes sí, tienen bueno, que adivinar. Bueno, dos son ver. fáciles, o tres son fáciles, y dos son muy difíciles. A ver. Cambio la cámara sí. y me desplazo. En esta parte de la cocina sí. hay cinco jugadores de fútbol escondidos de todos los tiempos, y arranco por acá. Cuando ustedes los vayan sacando, los van nombrando. Chanchi Esteves, no sé quién es Podía ser el Chanchi Esteves Lo vamos a dar por bueno, era la chancha, chancha Reinaldi, Pero bueno, el la Chanchi, Chanchi Esteves también sí Puede ser la chancha Mazoni, claro el Bueno, es el Chanchito Azul, creo que es Trapito Barovero puede ser No, parecido Carranza Carranza, dos, el sigo Trapito Carranza, sí Es que una mariposa eso Sí pero puede estar para distraer, cuidado. Ah, no es entonces. Eh, Milton Casco. Milton Cascos. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Quedan dos. Quedan dos, chicos. Eso no sé qué. El es. perrito barrio. No. No lo, no lo conoces, Mira. Julián. No hay chance que. ¿El perro, ¿Perro qué? El perro Arbarelo. Señor. Y queda uno que quizás, porque está escondido, es el más conocido de todos. Jugó en la selección. Pero claro, está escondido porque es parte de la cocina. Les doy una mano. canicia Sí, serio. Sí, serio. Sí, Julián, impecable. ¿Qué tiene de salud? Esto no tengo idea. No importa, buenísimo el juego. Eh, gracias, Julián, querido.